Bienvenidas a La Claqueta de nuevo, como ya sabéis este es un espacio donde vamos a compartir diferentes audiovisuales, cortometrajes, documentales, eh, todos ellos con un hilo conductor y es que todos eh, tienen una temática de tipo social. Eh, a través de las personas que invitamos a compartir cada, cada audiovisual, son personas que han dirigido los documentales, que han participado en los procesos que en ellos se recogen, pues vamos a profundizar un poquito más en los temas que, que se tratan en ellos. Como ya sabéis también, eh, estaremos con vosotras cada jueves, cada 15 días. ¿vale? Si hay algún tema que os apetece comentar, algún documental que no hayamos puesto todavía y os apetezca compartir, podéis escribirnos a info.tantaca.tv. Hoy vamos a ver el documental del Tribunal Popular hacia vidas sostenibles. Para quien no conoce todavía, los tribunales populares son una herramienta de los colectivos sociales con los cuales se intenta visibilizar eh, ciertas vulneraciones de derechos humanos que sobre todo se caracterizan por pasar con gran impunidad. Este documental está enmarcado en el tribunal que se realizó el 23 y el 24 de febrero pasados del 2018 aquí en Bilbao. Eh, para hablar sobre este tribunal tenemos con nosotras a Maite Esquerro, eh, que es coordinadora del Tribunal Popular. Caio Maite. Caio. Y tenemos también a Esther Muñoz. Que es integrante de Ingeniería Sin Fronteras y que además es un colectivo que es miembro de la red eh, del Decrecimiento y Buen Vivir. Don Guietor y sí. compañeras. Pues eh, nada, yo creo que con esta breve presentación vamos a dar paso al documental y luego les damos la palabra a las compañeras. Desgraciadamente en nuestros países la cultura machista, la violencia, el sistema patriarcal ha hecho brechas ha contribuido a estas inequidades entre mujeres y hombres y desgraciadamente nuestro sistema va a apoyar esa cultura machista por tanto en nuestros países muchísimas mujeres quedan en la y ese sistema mal llamado ruta de acceso a la justicia sirve más bien para condenar a las mujeres que son las víctimas de ese sistema y no a sus agresores. En Nicaragua el derecho a los cuidados que tienen perjudica más a las mujeres. Y ha sido una de nuestras luchas erradicar la división sexual en el trabajo y exigir a los hombres que asuman la responsabilidad del trabajo doméstico y del cuidado de los niños, y niñas y de los ancianos también. Trabajar o tener un salario en condiciones humanas y que la vida de las mujeres no corra peligro más allá del de hecho de trabajar, porque trabajamos para para vivir, no trabajamos para morir. El acceso a la tierra en Nicaragua estaba en manos de hombres y de los grandes capitalistas que han acaparado toda la tierra para el beneficio de su producción y su crédito. Las mujeres, para tener derecho a la tierra, tendrían que tener derecho a crédito. Los créditos implican que vos tenés que tener algo para darlo, para que sea una garantía. Producto de la violencia machista, las mujeres no tenemos eso. Y nosotros en Nicaragua estamos promoviendo y exigiendo al gobierno leyes que favorezcan el acceso y control de las tierras a las mujeres. Somos en Nicaragua más del 52% de la población, sin embargo, eh, no nos toman en cuenta, pero tendremos que seguir haciendo incidencias para lograr esa vida sostenible, esa vida digna que merecemos, porque somos humanas con derechos. El asunto es, frente a esto, no si es válido contestar, sino cómo contestamos si el fenómeno es internacional. Obviamente, a un fenómeno que está muy globalizado y muy internacionalizado, le tienes que contestar de esa forma. El asunto es cómo, o sea, qué instrumentos y qué herramientas podemos tener. ¿no? Acciones como este tribunal son esenciales para, para visibilizar y denunciar. Una, un sistema de derechos que no siempre se corresponde con la justicia. Hay un montón de cosas que no es contestación al, inter, al, al creciente eh, periodo de globalización, pero la lucha internacionalista mmm, hay que diseñarla y sí es contestación. Estamos visibilizando estos casos o porque la justicia existente eh, es vulnerada, porque el derecho existente es vulnerado, o simplemente porque el derecho existente no recoge eh, digamos, este tipo de situaciones. Entonces, a mí me parece que como instrumento de sensibilización, de denuncia y de movilización son muy importantes y también para tejer redes entre las personas que participamos en ellos. Los tribunales populares o tribunales simbólicos es una herramienta de incidencia política que sirve para visibilizar vulneraciones de derechos humanos y que el pueblo pueda decidir si realmente es un, un derecho vulnerado. ¿no? Que no solo un tribunal ordinario eh, tenga esa, esa potestad. Decidimos nombrarlo Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles porque entendíamos que mínimo había cuatro ejes de trabajo, cuatro, cuatro temáticas importantes que podían englobar ¿Qué, qué es esto de una vida sostenible para nosotras. No? Tuvimos como ese debate primero de qué entendemos para nosotras que es una vida sostenible y decidimos que todo lo que tenía que ver con la soberanía alimentaria y el derecho al territorio, la soberanía energética y, y la producción, el consumo y la distribución de la energía, todo lo que tiene que ver con la relocalización de la economía, una economía social y solidaria. Y, todo el debatazo de los cuidados, poder poner los cuidados en el centro, no realmente, y cómo hacerlo, que cómo se distribuye ese sistema de cuidado, que sea público, gratuito, universal, que no solo algunas personas puedan permitirse el tener a alguien que cuida de sus personas dependientes. Todo eso nos parecía que englobaba bastante lo que podríamos denominar como una vida digna y sostenible. ¿no? Entonces decidimos trabajar esos cuatro ejes y visibilizar casos que se repitieran en Euskal Herria, que es donde se enmarca el, el tribunal, y eh, en otros lugares, ¿no? especialmente América Latina y el Sahara. Entonces hemos elegido los mismos casos o muy, muy parecidos para que se visibilice esa visión norte-sur que realmente es local-global, está muy, muy interconectada. Las leyes te pueden servir para exigir los derechos importantes, pero desgraciadamente no se aplican. Y por eso tenemos que continuar en esta lucha continua, denunciándola. Y si no lo podemos a nivel nacional, pues ¿qué es lo que nos queda? La denuncia pública. Hablarlo, decirlo, visibilizarlo en todos los espacios a los que podamos acudir. Y este tribunal es importante. Es importante porque le va a servir como jurista. Allá en el Tribunal Popular realizado en España y se hizo justicia, ¿y ustedes qué? Bueno, en Guatemala decimos que la sentencia ya está dada. Sigo sí genocidio y sigo sí violencia sexual. Probablemente si eres muy buena abogada, que no sea mi caso, eh, miras y algo han hecho ilegal, probablemente, pero es muy difícil conseguir, con los buenos abogados que tienen las grandes empresas y las multinacionales y los gobiernos corruptos, ¿no? conseguir ver la ilegalidad, pero lo injusto lo vemos casi todo el mundo. ¿no? Entonces, en estos tribunales lo que tratamos es que lo injusto se visibilice y esa injusticia no sea un dato concreto. ¿no? Extender a lo que llaman casos paradigmáticos ¿no? en derecho internacional, paradigmático porque además tiene impunidad es decir, se produce, se producen varios, se producen varios en las mismas condiciones, lo que queremos denunciar son las condiciones para que no se ne produzcan más, y además hay impunidad, entonces las secuencias de los casos que normalmente estamos viendo siguen este proceso, se producen, se producen varios, eh, se ocultan, no se pueden probar, no se pueden demostrar, y además siempre se producen unas condiciones. Ante este proyecto de muerte, entonces, las feministas planteamos un proyecto de vida, el cual pasa de ser alternativo a emancipador. ¿Y por qué estamos planteando de ser alternativo y llegar a ser emancipador? Porque no todo lo alternativo emancipa a las mujeres, para muestra algunas expresiones de los países que están gobernados por la izquierda, que no necesariamente están siendo alternativos a la lucha por despatriarcalizar los estados y por desmercantilizar los cuerpos de las mujeres. Este tribunal en concreto es interesante porque se trata de ver eh, norte-sur, por decir así, se trata de decir, ¿cómo? Empleadas de hogar en el sur, ¿en qué condiciones México-Guatemala frontera? Empleadas de hogar aquí, en la posguerra, también de una mujer que emigra, empleada de hogar en los 50, 60 y 70. Bueno, tienen muchos paralelismos, con eso se hace un eje. Y es interesante, pues se buscan los paralelismos que tienen, busca la memoria histórica y colectiva de cómo estoy asistido, cómo obedece un poco a la migración, a la posguerra, al Estado español, de gente que viene de Burgos aquí y ahora estamos en México, Guatemala, en una situación Guatemala-México, una situación de posguerra y una situación de gente que tiene que migrar, con fronteras por medio, pero tiene que migrar mujeres. Entonces es, es muy interesante ver los cruces, ¿no? como si tuviésemos la memoria un poco más activa nos daríamos cuenta que esto se repite, pasa aquí, pasa allí, es un elemento muy interesante para hacer solidaridad entre mujeres y ver, Entonces, yo creo que esta es la virtualidad de un tribunal que es así internacional. Yo vengo de Guatemala, de un municipio, San José de Ojetenam. Eh, yo, este, allá donde yo vivo no hay derecho a la niñez ni a la educación. Eh, por falta de que somos muy pobres, eh, por eso yo tengo que emigrar a Tapachula cuando tenía 14 años. En la primera casa donde trabajó Pili le sucedió algo que comenta, le marcó, ...y le permitió hacer un análisis de en qué lugar se sitúan las trabajadoras de hogar. Pili se despidió de la casa llevaba un mes trabajando. Ella dice que se despidió porque le obligaban... Eh, a llamar señorito hasta un niño de 10 años no son los problemas de flori y de pili son los problemas colectivos no son situaciones que sucedan por casualidad que sucedan por simple mala voluntad de sujetos concretos sino que son situaciones que juegan un papel en este mundo en el que vivimos que tienen sentido en el marco de un sistema que como ya se ha denominado es un sistema capitalista es un sistema heteropatriarcal es un sistema colonialista y racista y es un sistema Sistema medioambientalmente destructor. Lo que me impulsó a mí fue que ya no le siguiera pasando a las demás lo que me había pasado, o así como yo que no conocía mis derechos en tanto tiempo, entonces eso fue lo que me ayudó a mí a darme valor, fuerza, para que, para que ellas aprendan lo que es los derechos, que para que aprendan a no callar lo que le está pasando a uno en esas casas. Otro problema común del que nos hablan estos casos es de ese hilo, ese, ese nexo de continuidad entre los cuidados que se pagan y los que no se pagan, los que se hacen dentro de las casas y los que se hacen fuera de las casas, nos hablan de los cuidados como ese hilo que ata la vida en común, como esos trabajos invisibles que nos sostienen como conjunto social, que sostienen la vida del colectivo, pero que no se convierten en responsabilidad compartida, sino que se imponen como el deber ...el deber ser de las mujeres y además de determinadas mujeres. Nos hablan, por tanto, de que la vida en común no es una responsabilidad común... ...y de que en este sistema no todas las vidas valen igual. Hay vidas que valen más que otras y hay vidas que se ponen al servicio de otras. Entonces nos hablan de cómo la vida de las mujeres se pone al servicio... de ...la vida de los hombres, la vida de las personas migrantes al servicio... ...de la vida de las personas autóctonas, la vida de las personas de clases populares... ...al servicio de las clases altas, la vida las de quienes se les adjudica el rol de sirvienta al servicio de las vidas de quienes se consideran patronas. Que queremos ser dueñas de nuestros cuerpos, de nuestros deseos y de nuestras vidas y que para ello es urgente abordar e implementar una verdadera reorganización social de los cuidados distribuyendo todos los trabajos y la riqueza en condiciones de justicia para todas las personas porque si no desgraciadamente un centro como el que nosotras estamos ahora sosteniendo a través de una coordinadora de mujeres pues tendremos que seguir otros 22 años más peleando, ¿no? que bueno, no, no nos importa, estamos ahí para eso, pero que que sería muy agradable tener que dejar de hacerlo porque efectivamente hemos logrado una sociedad mucho más justa para todas. Exigimos nuestro derecho a decidir libremente y con responsabilidad si deseamos tener descendencia o no. A decidir cuánta, en qué momento y con quién. Que se cumpla nuestro derecho a decidir sobre nuestras propias vidas sin que nadie pueda decidir por nosotras sobre cuestiones que afectan a la esfera más íntima de nuestra integridad personal. Nuestra misión como Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba es hacerle ver que ellas tienen derechos y ayudarles a empoderarse para que ellas puedan solicitarlo desde sí mismas. No podemos admitir que en el siglo XXI se permita la esclavitud de miles de mujeres migradas, de diferentes etnias, clase social y de diversos países de procedencia, que trabajan en el servicio doméstico y como internas, en el cuidado de personas mayores dependientes, en condiciones de trabajo injustas, de aislamiento social y de exposición cotidiana a todo tipo de abusos. Somos cuidadoras, porque somos madres, somos hijas, somos hermanas. Pero es un, un derecho que nos han impuesto como deber y que realmente debería, deberíamos tratar de visibilizarlo más, porque nos han invisibilizado. Estamos cuidando, criando. Y la comunidad nuestra es grande, a veces va, son 4.000 hectáreas que estamos defendiendo nosotros. Hace tiempo que la venimos defendiendo y lo pensamos seguir defendiendo. Argentina pasa por los desalojos de los territorios, en este caso de una comunidad indígena, del pueblo guaycurú. Desalojos no solo a punta de armas o a través de la justicia, sino también a través del modelo productivo, como por ejemplo la, la, la agricultura industrial, que a través de los, de los agrotóxicos se, se van tirando para, para llevarla a cabo, este, en campos que están a la par de las, de las comunidades indígenas. Este, bueno van perjudicando a la, a, al, no solo a la salud de, la, de, la, de las personas de las familias sino también sus cultivos estábamos trabajando en los campos haciendo las cosas nuestras con los animales ahí, y, y llegó lo agarró las mujeres los chicos los agarraron vino, vinieron dos camionetas con banda armada y empezaron a así lo tenían y de ahí fueron, nos fueron al pozo llegó un camión con con escombros, bueno, llevó, llevó al pozo, llevó al pozo que tomamos agua a nosotros, y ahí los taparon aparte del pozo, los tiraron veneno, de todo un poco. Y fueron, les prendieron juego al corral de los chivos también. Y bueno de ahí cuando nosotros llegamos ya habían salido ellos de vuelta. Y ese era un 30 de, de junio. No nos quitaron mucha tierra al principio, luego nos han ido quitando y todavía siguen quitándonos. Este año también ya nos han quitado otras 3 o cuatro hectáreas. El, al principio lo que nos quitaron fue una hectárea y media, que es muy poco, bueno, entre comillas, es poco terreno. Lo que pasa que es una, era un, una tierra muy estratégica para nosotros, porque era donde, donde teníamos los cerdos. Claro, con todos, todas las bandas armadas, con dos combi, ocho camionetas. ...y 70 tipos más o menos que llegaron a las combi todos drogados... ...bueno, el mismo empresario empezaba a, a repartir armas... ...pero así estamos, estamos luchando adentro... Y, ...y seguiremos esta lucha. Tuvimos que quitar los cerdos y, y luego ya basar toda la economía de la explotación en, en las vacas... El primer contacto con los del tren, en la, ni, ni, ni negociación, el primer contacto, lo primero que pedimos fue que nosotros no queríamos dinero, que queríamos tierra. Que nos diesen tierra en otro lado, que estábamos dispuestos a ir a, o a otro lado o, o, o seguir allí, pero tener parte de la explotación en otro lado. Pero claro, se te quedan mirando como, como, como diciendo, este está tonto. La roba está marca, ¿qué el lengua notificada? Si no tren en proyecto ahí. Da, claro, guri, mundua, gane, gosilla, kun. Esa en la usa gure resa, gane, y sala, tremat. Es guiño justifica, socialac, oso garbi, eta, gure, visimo du proyecto a picuita Argentina con su propia asia, que es la que sistema, va a parte de va a decir la va a va Sertar a coberar dutea y torre que te avalen neclurra, argentina cosoja soja ¿Ves? Orduanas, nean? Pues dan a dar eh, proceso verdiñar en parte. Y empezamos a no tener edad, pero bueno, afortunadamente tenemos hijos que van a, a seguir lo nuestro y, y van a empezar, o estamos empezando, han empezado a hacer cosas diferentes y a hacer cosas mejor que hasta ahora. O sea que... ...no nos van a pisar. Yo creo que en estos 40, 50 años... ...hemos pasado de tener unos sistemas alimentarios... ...más o menos locales o comarcales... ...en todas las comarcas comíamos más o menos... ...lo que había en esa comarca... ...ahora mismo tenemos un sistema alimentario global... ...que lo que hace es traer alimento de cualquier parte del mundo... ...donde más barato se produzca... ...y le llamo alimento por llamarle algo... ...pero normalmente es materia prima... ...y ahora mismo como sociedad hemos perdido el derecho a la alimentación... ...y hemos perdido la preocupación por la alimentación... ...entonces ahora la gran distribución... ...decide lo que tenemos eh, que plantar y también decide lo que tenéis que comer. Entonces, tenemos ante esa tesitura dos posibilidades. Una es seguir dejando a esa gran distribución a que siga haciendo lo que quiera... ...y a que siga decidiendo sobre nuestro alimento. Y ante eso va a suponer mucho más acaparamiento, va a suponer muchos más tratados de libre comercio... ...que lo que van a hacer es quitarnos todavía la poca soberanía que nos queda a los pueblos... Van a introducir, por ejemplo, nuevas técnicas como la agricultura climáticamente inteligente, que son semillas inteligentes que se adaptan, pero que son de las grandes multinacionales como Monsanto, etc. Y si no, tenemos otra alternativa que es la de empezar a reconstruir o mantener esos sistemas alimentarios que tenemos en nuestros pueblos y en nuestras comarcas. Y en ese trabajo estamos. Y para reconstruir y construir esos sistemas alimentarios de nuevo, pues tenemos que empezar a defender la tierra. Porque la tierra no es responsabilidad de los campesinos y las campesinas. Sin tierra no hay alimentos y es responsabilidad de toda la sociedad. No solo la tierra, sino las semillas, el agua, los bosques y los océanos. Son nuestros bienes comunes como sociedad. Somos muy poquitos los campesinos y campesinas en el País Vasco los que producimos alimentos y nos estamos todo el día pegando por acceder a los pequeños mercados que tenemos. No hay acceso a los mercados. Y nos están diciendo que tenemos una gran oportunidad con los tratados de libre comercio de vender nuestro producto en Nueva York. Pero si no somos capaces de traer nuestro producto a Bilbao, no nos dejan. ¿Energía para qué? Energía para qué. Energía en eta energía en las grandes empresas y no podemos olvidar a los estados que son cómplices están poniendo los usos energéticos, las infraestructuras y también el modelo de gestión de los suministros básicos al servicio del lucro y muy alejados de una lógica de derechos eh, donde las necesidades de, de las personas y las comunidades eh, son las que tendrían que guiar eh, este modelo. La situación de Sahara Ambiental es de un impas, llevamos 26 años esperando un referéndum que había prometido la ONU y es una situación de bueno, ni impas ni guerra. Tenemos también una lógica en la que las personas afectadas y las comunidades que están defendiendo sus territorios y sus recursos son entendidas por este modelo como ex externalidades que hay que acallar para seguir explotando el recurso de la manera más eficiente para el mercado y para las élites extractivas y a costa de los principales medios de subsistencia, ya sean estos el salario del cual una gran parte se va para pagar suministros o ya sean estos los recursos naturales explotados. ...de una situación durísima, cada vez más olvidada por los grandes medios de comunicación y yo venía aquí al tribunal para arrojar un poco de luz y para que no se olvide el tema, porque si está olvidando realmente el tema de las agarras de Eran su una betida verdinha, energía no es mercadería. Energía es da mercancía, esta GUC no la va a... Ir? Horri eh, elden diogu. Eh, pasanilean suetariko asko egon sartze Bilbon bildu ziren 150 emakume energiaren arazoari heltzeko. Zergaitik, ba nolabait energia letra handiz horrek eh, norma, normalean gizon, empresari, teknólogo edo dirudunen privilegioa dalako. Eta nolabait emakumen eskubideak aldarrikatu Pobresía, precarieta, precariedad te basterketa va a ser que está energético en política que se nos acogerá guía de es más oye que una vez que oye compromiso a Suten, el carde que la negiteco es energía política que que Hablamos de explotación de recursos, hablamos también, no podemos olvidar, de explotación de los trabajadores, en este caso lo digo en masculino porque así es, es una mayoría de trabajadores hombres en el sector energético y por último también explotación a través de estas facturas energéticas abusivas. Estamos ante una lógica que lo que hace es mercantilizar y financiarizar los bienes comunes y que debemos poder recuperar, debemos garantizar el acceso a la energía, como un derecho y defender eh, los bienes comunes, en este caso como la energía, que tiene muchas formas para que sea lo más justa posible. No podemos olvidar que hay unas dobles lógicas eh, que actúan a la vez. ¿no? Una, una mano manda ayuda humanitaria al Sahara Occidental y la otra sigue comerciando con Marruecos. Yo quería decir de las empresas que expolian, todos sabemos la responsabilidad que tienen los... Los países, Marruecos, claro, España, por supuesto, Francia y los países del Consejo de Seguridad. Pero eh, las empresas también tienen, aparte de que están robando, tienen una responsabilidad política y es que están legitimando la ocupación. Cuando tú te estás llevando, cuando tú estás haciendo negocio con, con un producto del Sáhara, estás legitimando la operación, estás dándole una apariencia de normalidad, que no es normal que robes. Eh, y eso perpetúa la, la ocupación. Es como el mayor abuso que puedes ver directamente cuando la población saharaui está sufriendo. En los territorios ocupados eh, la población parada es casi el 80%, no hay futuro para los jóvenes. Y ya no estamos hablando de la zona de los refugiados donde somos nosotros, pero es que en los territorios ocupados sufren una represión directa. De forma que la pueden ver y encima empresas privadas vienen a instalarse en el territorio a expoliar nuestros recursos de forma totalmente ilegítima y que encima la, la anterior sentencia del Tribunal de la, de la Unión Europea reconoce que es, se están violando uh, el derecho del pueblo saharaui porque es una forma de violar nuestros derechos y en el caso de, de pobreza energética una mano propone medidas para proteger a los consumidores mientras la otra eh, sigue proponiendo modelos en los que la liberalización del mercado es la prioridad. Desde el grupo de pobreza energética de, de Goyenes se trabaja, se trabaja este aspecto. Un proceso sobre todo de asesoramiento y de prevención ya que desde servicios sociales pues nos, nos, nos llegaba la información de que las personas accedían, llegaban ya a ellos cuando, cuando el corte de la luz era casi inminente y bueno, el, el tiempo de maniobra para actuar era prácticamente nulo. La vida de la bordadora es bien duro, así es de que este es el trabajo que nosotros realizamos, este es el bordado que hacemos, el salario que nosotros tenemos es un salario miserable. Este, al mes yo sacaba a veces 80, 90 dólares al mes. Pasamos todo esto y ¿qué me queda a mí? Mis enfermedades, mi vista, mis dolores de musculares y a punto de darme un derrame. Vengo a presentar el caso de Nerea. Nerea es un hombre ficticio. Nuestro deseo habría sido que ella misma hubiera venido, por la importancia que dar testimonio de primera mano supone, pero nos ha trasladado que no tiene fuerzas para venir aquí a relatarnos su caso por la carga emocional que ello le implica. De hecho, tampoco las tiene para continuar defendiendo sus derechos, como veremos más adelante. El abogado me hizo un montón de preguntas, yo le respondí, que yo llevaba mis pruebas que había elaborado, había en planilla. Donde el juez le preguntó a la dueña que si ella me conocía a mí, ella se negó, dijo que no, no me conocía. Mi caso pasó a la, a la corte. Pasó entonces a otra instancia, pero ahí quedó mi casa. Los casos presentados de Nerea y Rosa tienen causas comunes. Son parte de un sistema de dominación y, principalmente, de dominación, de dominio de mercado sobre nuestra vida. Los países disputan un lugar para ofrecer las condiciones para que las corporaciones exploten a la mano de obra. En el, en el caso de Rosa, como nos, nos presenta, el sector de la industria de la confección están involucrados más de 60 y 60 países en esa cadena, aunque solamente alrededor de 30 sean los países consumidores. Muchas de las personas perceptoras de la RGI tienen una experiencia traumática, que va más allá del clásico venga usted mañana de la administración pública. El objetivo de la ANVIDE es reducir el número de personas perceptoras para ajustarse al presupuesto. Y lo hace de una manera perversa, derrotándolas en todos los frentes, hasta que piensen que perder de vista la ANVIDE es simplemente una liberación. El conseguir la RGI, que no es nada fácil, es un recurso muy, muy valioso. Y nosotras lo vivimos mmm, no como una concesión de un derecho, sino como... Como un préstamo altamente condicionado, ¿no? Por esa fiscalización de las relaciones de solidaridad, como en el caso de Nerea, la invasión de la intimidad, cuestionando qué consumes, cómo te relacionas, cuáles son tus necesidades. Sobre todo estamos insistiendo en el adjetivo incondicional. El tema incondicional es un tema clave en lo que es la diferencia con los subsidios, con la renta condicionada. Se revela ahí el intento de disciplinamiento, de disciplinamiento y control de la gente pobre. La agencia del Estado Lambid tiene en cuenta que la forma de vivir es basada solamente en gastos monetarios. Y los agentes públicos cuestionan la forma de vida de Nerea. No tienen en cuenta que su estilo de vida es basado en la ayuda, en la cooperación, en la solidaridad. La excluye que Nerea tenga la autonomía de vivir como quiera. Después de que han concluido la presentación de los casos, podemos sacar en conclusión que estos espacios son esenciales para que pues, todas las personas reconozcan que, te, que tenemos derechos que estos derechos eh, podemos exigirlos y que cuantos más seamos y cuantos más somos conscientes de que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el eh, pues estos derechos eh, podremos ser más y se podrán pues eh, hacer reales. En general me ha parecido que ha sido un espacio muy importante para que las personas testimoniantes hayan tenido una plataforma en la cual hablar y exigir verdad, justicia y reparación en un espacio tranquilo, amable, sin sentirse coaccionadas y con un con un espacio de, de solidaridad internacional y de acompañamiento que ha habido por parte de las personas asistentes así como de las organizaciones que estaban allí presentes podremos hacer una red de, de personas de una red de familias diversas una red de grupos que cada vez seamos más fuertes y podamos realmente pues construir un mundo donde haya vida sostenible Es importante también tratar de crear un discurso en el cual se puedan establecer distintos niveles de responsabilidad, principalmente primero las instituciones, a las administraciones públicas y en general a toda la estructura del Estado de cara a respetar garantizar los derechos humanos de los pueblos y de las personas. Y por otro lado también de exigir eh, interpelar directamente a las empresas transnacionales quienes a través de sus actividades están incumpliendo abiertamente con ya los estándares de derechos humanos establecidos y luego también a un nivel más de sensibilización hacia la sociedad civil en que nos interpele este modelo socioeconómico que tenemos que es incompatible con tener una, una vida digna. Y en ese sentido también decir que si bien las responsabilidades la tienen estas grandes instituciones hacia la sociedad y hacia otros movimientos, tenemos la responsabilidad de acompañar a todas estas testimoniantas y, y, a, y acompañarlas también en su alzar la voz y en la búsqueda de justicia. Una vida alegre, ¿no? que me apetezca vivirla con alegría y dignidad, tendría que ver con, con... ...que pueda elegir qué estoy comiendo... ...que sean elementos sanos y cercanos... Eh, ...que la energía que se que se consume en mi entorno... ...y que de la que disfruto... ...no haya masacrado a pueblos... ...especialmente a pueblos indígenas o pueblos cercanos... ...con el tema de las extractivas, minerías y demás... Eh, ...o el gasoducto, justo lo que estaba también pasando ahora... ¿no? ...con el juicio del caso Castor en, en Cataluña... O sea, está, tenemos situaciones muy cercanas... ...de vulneración de derechos... ...y de impacto ambiental gravísimo... Entonces pasaría también por ahí y porque pueda decidir eh, las personas que tengo de dependencia en mi vida que tengan unos cuidados justos, libres, que las personas que cuidan de ellas también tengan un, una remuneración económica y que no sea solo la posibilidad, la, la posibilidad a la que yo pueda llegar, sino que, que sea algo mucho más sociable y, y colectivizable. ¿no? Para mí eso sería estupendo y maravilloso. Vamos. de ver el documental vamos a dar paso al pequeño diálogo que solemos tener eh, para empezar así romper un poquito el hielo Maite eh, nos puedes contar por qué un tribunal popular hacia vidas sostenibles bueno pues como se venía diciendo en el en el audiovisual el tribunal es una herramienta para visibilizar y denunciar violaciones de derechos humanos violaciones que, es, que tenían una característica y es que no son casos aislados, sino que son casos que se dan repetidamente en, y además... Eh, ...en numerosos lugares del mundo, ¿no? Es a nivel global. Entonces queríamos hacer esa denuncia. Nos permitía, por un lado, denunciar esas violaciones de derechos humanos... ...pero también hacerlo de una manera como muy humana, porque eh, muchas veces hablamos... Mmm, ...desde lo abstracto y, y esta herramienta nos permitía eh, hacerlo de, en, con sus protagonistas... ...que son las personas que han sufrido esas violaciones, quienes venían, daban el testimonio... y y de esa manera vemos como todo eso eh, que muchas veces lo hablamos desde el plano más abstracto y global, lo aterrizas o a cómo afecta a las personas y a la vida de las personas en su día a día. ¿no? Y un poquito externo antes cuando te, cuando te presentábamos hablábamos de la red ¿no? de la red por el de, de crecimiento y buen vivir. Esta red cómo surge o, o cuál era el objetivo de, de no. juntaros en torno a, a esos temas? Bueno, la red surge en 2011, con unas primeras jornadas de, de crecimiento que hicimos en Sarrico Rico y Fronteras se une en 2011, cuando comienzan estas jornadas, y fue un poco antes la, la inquietud de varias personas de colectivos ¿no? de, de investigar un poco en, la, en las redes de, de crecimiento que estaban surgiendo y qué contenido llevaban. ...con una perspectiva siempre feminista... ...y a partir de ahí continuamos un poco haciendo otros años jornadas... ...para alimentarnos un poco de esas eh, teorías que estaban surgiendo... ...y después comenzamos con la investigación y con el desarrollo de, de los cuatro ejes... ...que se vienen luego contando en el tribunal en forma de casos. Eso es, ahí digamos que vemos un poquito la, la línea ¿no? conductora... ...entre lo que fue primero la, el surgimiento de la red y luego la propuesta del tribunal... ¿no? Maite, ¿nos puedes comentar quién organiza el tribunal, cómo es la estructura, cómo, cómo funciona un poco esta, esta iniciativa que lleva mucho trabajo? Sí, sí, porque eh, bueno, inicialmente surge de, como bien ha comentado Esther, de la, de la red, ¿no? del trabajo que veníamos tra eh, realizando en red que eh, trabajamos en base a cuatro ejes que eran relocalización de la economía, eh, energía, eh, cuidados y soberanía alimentaria. Entonces, eh, en todo esto en el tribunal lo trasladamos a mm, reivindicación en clave de derechos, pues derecho a la soberanía alimentaria, derecho al cuidado, eh, derecho a la soberanía energética, etc. Y eh, ya veníamos trabajando de, eh, la red se conformó en base a, a, cole, a cole, está conformada por colectivos diversos, desde movimientos sociales, sindicatos, ONGDs, etcétera. ...cada una de ellas como más especialista en un ámbito... ¿no? ...y eh, los ámbitos que trabajamos responden a especialidad... ...de cada una de esas organizaciones. Entonces eh, desde ahí pues ya partimos funcionando a través de un grupo motor... ...pero con grupos de trabajo también. O sea, para el eje de derecho eh, al cuidado había un grupo de trabajo... ...para el eje de derecho a soberanía energética en el que estaba... Eh, ...este había otro, etcétera. Y, eh, y bueno, pues eh, de ahí partía ¿no? del grupo motor. Pero luego, eh, para que es el desarrollo... ...hemos implicado a muchísimas eh, colectivos y organizaciones... ...porque entendíamos que era un punto clave eh, que poder hacerlo... Eh, colectivamente e implicando a mucha, y reconociendo a muchos otros colectivos. Entonces, eh, por ejemplo, para la documentación de casos, pues nos pusimos en contacto con colectivos que acompañan casos de, de, de, y defienden ¿no? casos de vulneración de derechos humanos, que son quienes han documentado los casos presentados. O sea, están las testimoniantes, las ocho testimoniantes, eh, hemos tenido la figura de fiscalas, que eran como las que hacían el escrito de acusación como más técnico más jurídico de cuáles eran las violaciones concretas que se estaban desarrollando en cada caso pero también teníamos como la figura de expertas que eran las que lo situaban en un marco teórico en el contexto de lo que estaba sucediendo el jurado en el que estaban muchas eh, eran todas mujeres y referentes pues del mundo de la academia o del mundo de los movimientos sociales uh -huh. etcétera entonces Total, implicamos a 32 personas ¿no? en diferentes figuras y papeles. También estaban la figura de Testigas de Honor, que eran colectivos que acompañan a personas o a, a situaciones de vulneración de derechos humanos y era una manera de reconocerles ¿no? esa, esa labor que desarrollan y, y, de, bueno, y de implicar y de hacer entre todas esta herramienta. Entonces, al final, pues teníamos... Pues muchas figuras, el jurado popular, las testigas de honor, eh, expertas, fiscales, testimoniantes, eran las protagonistas, por supuesto, y el grupo motor. Muchísima gente, Muchísima ¿no? gente ¿No? ¿Sí? lo que nos comentáis un poco es que al final el, el Tribunal Popular responde a una misma estructura de un tribunal ordinario pero también eso, pues para visibilizar eh, todos aquellos casos de vulneraciones de derechos que realmente en los tribunales ordinarios no tienen cabida o no han tenido la respuesta de verdad, justicia y reparación ¿no? que son un poco los, las tres finalidades de, de, de los tribunales ¿Algún caso en concreto que, bueno, que os haya parecido especial? Bueno, todos, ¿no? Todos lo fueron, todos fueron sí. especiales, paradigmáticos, complejos, duros de, de trabajar, ¿no? Pero alguno que, que por alguno de, de los derechos vulnerados queráis extenderos un poco más o...? Bueno, yo creo que todos fueron bastante importantes. yo puedo comentar un poco los de Energía porque es en los que uh -huh. he trabajado y al final sí que hubo un acompañamiento de, de un año, ¿no? Al final con las organizaciones que se veían con las afectadas... Contactamos con las organizaciones, las organizaciones contactaban con alguna persona afectada del caso que queríamos tratar y nosotras en concreto con pobreza energética contactamos con la PA de Navarra porque tenía un movimiento muy importante contra los desahucios de personas eh, por, eh, que los echaban de sus casas y ahí sí que tenían localizados bastantes casos de pobreza energética y desde el principio tenía muy claro que personas activistas que estaban en esa situación querían participar y de hecho fueron las propias afectadas las que documentaron el caso, las que hicieron todo el proceso de trabajar el tribunal y las que estuvieron luego en, en Bilbao todos esos días también preparando la, el, el juicio en sí. ¿no? Bueno, y fue bastante bonito en sí porque ellas mismas son las que estuvieron implicadas en todo el momento y las protagonistas de todos los, de todos los puntos de preparación. Sino, o sea, el, el, el tribunal en sí mismo, la esterificación del juicio es como la parte final, pero todo el proceso también es lo que importa, ¿no? la recogida de testimonios, el trabajo entre colectivos, el trabajo en red, como comentabais. Y ante, ante este trabajo que ya sabíamos, ¿no? la gente que estamos en diferentes colectivos que se estaba haciendo, ¿no? eh, las instituciones, las empresas a las que se señala como responsable de esta vulneración de derechos... ¿Cómo reaccionaron? ¿Tuvisteis respuesta? ¿Contacto? Eh, no sé, ¿Algo que queráis comentar? Bueno, eh, teníamos un largo listado de, <ríe> de acusaciones y sí que principalmente instituciones y empresas y, y, bueno, y escribimos unas cartas eh, y se las enviamos, se las hicimos llegar convocándoles a que pudieran venir al espacio, al tribunal. Eh, no se presentaron, pero sí que hubo eh, recibimos una respuesta, una carta de, de respuesta del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Y bueno, pues en el, en el momento en el que el tribunal se supone que tenían que salir la parte acusada, pues eh, leímos ¿no? la carta que nos habían enviado, eh, fue leída en el espacio para, bueno, pues como su defensa. <ríe> y ya está, no, no hubo más presencia, nadie más llegó. Eh, eh, casi todas las acusaciones eran eso, dirigidas a estados, instituciones o empresas ¿no? eh, responsables de estas vulneraciones de derechos humanos. Mm. ¿Y, y en, en qué sentido creéis que un tribunal de estas características, los tribunales populares, eh, pueden servirnos como herramienta de incidencia política y de presión social también, no? Pues algunos de los casos habían sido, habían tenido o estaban teniendo un recorrido eh, judicial ¿no? y, y otros pues eh, es una manera de fortalecer ese proceso, otros están en la denuncia pública. Entonces, eh, a través de su participación en este espacio es una manera de, de, de, de fortalecer ese proceso que ya se, se está desarrollando uh -huh. o de denunciar lo que está ocurriendo, es una forma de de denunciar y de incidir también porque en la por ejemplo en la resolución y en los informes que se han generado pues se contienen múltiples mm, recomendaciones concretas dirigidas a instituciones, dirigidas a empresas que con cuestiones que se mm, propuestas, recomendaciones, exigencias, etcétera, etcétera, que con todo eso pues es una herramienta muy útil a la hora de hacer incidencia con todas ellas. En el caso de Puerza Energética, por ejemplo, a nivel de Euskal Herria no podríamos haber hecho este juicio, pero en Cataluña sí tienen ya una ILP que prohíbe el corte a personas en situación de vulnerabilidad, con lo cual sí se puede conseguir a nivel popular. Entonces en, en el tribunal sí puedes denunciar y visibilizar que no solo, aunque este sea simbólico, se puede llegar a tener leyes que protejan a las personas que están en, esa, en ese tipo de situaciones. Claro, porque al final estamos recogiendo experiencias ya también, o sea, aparte de vulneración, experiencias también de que a través de la denuncia se han conseguido pues eso, proteger y defender los derechos, en este caso, como comentaba Esther, de, de, de, en contra de la pobreza energética. ¿no? Eh, claro, viendo que el trabajo es tan ingente... ¿no? con tantas personas, colectivos de aquí y de allá, ¿no? Lo que, con ese elemento sí. común que decíamos de que las vulneraciones son similares o responden a las mismas causas. ¿no? Eh, si otro colectivo, otra red en otra parte del mundo eh, se animase a, a, a, a, a montar un tribunal popular similar al que hicisteis aquí en Bilbao a principios de este año, ¿qué les recomendaríais? Pues le recomendaríamos trabajar en red, ¿no? Ha sido uno de los elementos clave para que saliera bien el implicar y el trabajar en red. Eh, tener especial sensibilidad y tener muy claro que, quien, que en una herramienta como esta las protagonistas son las testimoniantes, ¿no? Que al final es también una herramienta para eh, la reparación de, y reconocimiento de esas personas que han sufrido una eh, violación de derechos humanos. Entonces, como que... Esas personas tienen que, hay que tener un especial cuidado con ellas y darles el protagonismo en el espacio. Eh, eh, luego la visión internacionalista también eh, para nosotras ha sido fundamental, ¿no? El, eh, y entonces lo que hicimos fue buscar situaciones que estaban conectadas, por ejemplo, pues, eh, en, el caso de en el eje de soberanía alimentaria decíamos, ¿cuál es la problemática que se está dando a nivel global? ¿No? Pues eh, la defensa del tierra y territorio. Te da igual aquí que en Argentina, que en, eh, la, dentro de la lucha campesina, la defensa de tierra y territorio es uno de los ejes fundamentales ¿no? de la lucha. Y en casi todas partes del mundo se está dando esta situación de despojo de tierras a, a la, que actualmente tienen un, un uso agrícola y se, y, deja, y, y se dejan de ser para uso agrícola y se destinan a otros usos. ¿no? Eso está ocurriendo en, en todos los lugares. Entonces nosotros empezamos por ahí, por elegir como cuál es el, eh, eh, la problemática que queremos denunciar. ¿no? Y luego ya buscamos los casos, bajamos a los casos. <coughs> Y, y entonces, pues, tanto el caso de Euskal Herria como el de Argentina, eran dos casos en los que había una situación, aunque la, el contexto es súper diferente y los casos son súper diferentes, pero tenían ese punto común, que era la defensa del tierra y territorio. Eh, en, en el eje de derecho al cuidado también son mujeres, eh, una que va de Guatemala a México, otra que va de, de Burgos a Euskal Herria, pero son mujeres que emigran, eh, que, dentro del, de, que son cuidadoras, y el estigma social, la explotación, la vulneración de derechos, etcétera aunque la situación de contexto y los casos presentados son súper diferentes, pero tienen unos puntos de causas estructurales comunes, ambos dos. ¿no? Entonces, eh, es como que nosotros empezamos un poco desde, desde ahí, desde ver cuáles son, desde luego, global esas problemáticas y esas causas estructurales comunes, y luego eso lo hemos aterrizado a casos concretos donde podemos verlo desde lo humano, ¿no? desde la vida de las personas. ¿no? por ahí. Bueno, yo sí que destacaría creo que la parte de cuidado que ha dicho Maite. El éxito del tribunal se basa sobre todo en, con la calma que se ha hecho todo el desarrollo del tribunal, el año que hemos utilizado para la preparación de casos, para que las personas supieran qué iban a hacer... Eh, recogerlas y tenerlas eh, un tiempo antes, decirles cómo iba a ser, cómo se iban a exponer, si querían o no estar expuestas, si querían estar con ellas, el cuidado que estaba comentando. Y luego sí destacaría un punto que fue bastante interesante para mí, que fue nosotras hicimos un encuentro anterior al tribunal con otros tribunales que habían sido realizados en otros puntos del Estado y de ahí sí que bebimos de ideas y de cosas que habían fallado, cosas que las personas habían salido... Bueno, luego los resultados que esperábamos no obtuvimos tal o no fue de esta manera, eran casuísticas muy diferentes, pero bueno, por lo menos a mí sí que me pareció una experiencia bastante eh, satisfactoria y sobre todo que no, de la que vivimos tranquilas antes de realizarlo, no después ya cuando te encuentras con todo, aunque eran casos diferentes. Sí, en cuanto a eso que comentabais ¿no? del cuidado, ¿no? al final las personas que, que estuvimos allí eh, viendo ¿no? un poco la escenificación del tribunal, pues una conecta con una cosa, como comentaba Maite, no tan global, ¿no? De, del pues la, es el despojo de los territorios cuando ves cómo afecta la vida de una persona ¿no? y cuando le pones cara, cuerpo y experiencia ¿no? y puedes entender cómo, cómo afecta en la vida cotidiana este macro monstruo ¿no? que, que puede ser, por ejemplo, eso, el despojo de territorios o cualquiera de los otros ejes. ¿no? Eso, eso fue fundamental para también que la gente que estamos viendo entendamos qué es lo que, qué es lo que está pasando y tomemos conciencia y ganas de, de participar para, para que esos derechos no sean vulnerados. ¿no? Y un poco así como para, para finalizar, ¿Con qué momento así especial, tanto de los preparativos de todo ese año de trabajo tan intenso, <coughs> o del propio desarrollo del tribunal, os, os quedáis las dos, cada una? Pues para mí fue muy especial el cierre. Eh, fue bastante emotivo, fue bonito, eh, se hizo entrega, o sea, la, las, las del jurado, eh, <risa> y, eh, y metieron una resolución, la uh -huh. firmaron, y entonces el cierre fue... ...una entrega de los la, de miembros del jurado a, a cada una de las testimoniantes... ...pero también a colectivos que habíamos estado en la, en la, acompañando ¿no? todos estos casos y tal... ...y, y bueno pues eh, fue pues, pues muy emotivo, muy de abrazos, muy de aplausos, eh, muy de mucho reconocimiento... Eh, y terminamos eh, todas, eh, todo escenificando con puño en alto y gritando globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ese fue un momento como especial, que yo ya estaba a punto aguantándome las lágrimas, <risa> <risa> las, eh, pero sí, muy bonito, sí. Bueno, yo de los preparativos me quedo un poco con la calma con que los hemos hecho, ¿no? Así que, de hecho, hubo gracias, ¿no?, de la parte de los colectivos que los recibieron, con el tiempo, la calma que se ha hecho todo, y eso nos ha permitido hacerlo con cariño. Y de, durante el juicio yo me quedo con los momentos eh, emotivos, ¿no?, de conexión, con esos momentos de protagonismo que se han dado a las afectadas, si han tenido un claro espacio, lo hicimos con el tiempo que se les dedicó, ellas tenían más tiempo que las expertas y que las fiscalas para hablar pero sí eh, era un poco la conexión que tú decías que hacemos el público con esos casos, se ha, se ha visibilizado un poco en, en esa parte de darles ese protagonismo. Y hubo momentos en los que las personas del público y de las testigas de honor a la hora de intervenir eh, generaron momentos muy emotivos en los que algunas no contuvimos las lágrimas, porque no, no somos de contenerlas, pero... <risa> pero en los que creo que sí hubo esa, esa conexión que era fruto de, de un año de trabajo con, con tranquilidad y con cariño. Y creo que fue el resultado final con el que yo me quedo claramente del tribunal. Es de si sí, tuvieron un reconocimiento y hubo un clima de, de cuidado y de conexión real con los casos que se estaban sucediendo. ¿no? Ese local ¿no? de una casuística muy global y que está afectando a muchas personas del mundo. Pues muchísimas gracias. Yo la verdad que también estando ahí también lo, lo vivimos así, ¿no? Desde el público y al final lo que lo que nos queda es eh, el entender, integrar que, que eso cómo conecta las, eh, lo global con lo local, con las vidas. Eh, y cómo hay un montón de gente luchando eh, para que esto no pase, para que se reconozca, para que se repare y para que entendamos ¿no? que cómo nos afectan las diferentes vulneraciones en estos ejes que trabajasteis. Entonces, pues por parte de, de todas, es que ricasco, es que ricasco por haber compartido la experiencia y por venir a comentarla aquí a Tantaca y pues nada. Comentaros a todas las personas lo que os decíamos antes, que cualquier cosita que queráis aportar, que queráis que veamos, que compartamos con compañeras como Maite, como Esther o con quien queráis, nos podéis escribir a info.tantaca.tv y que esperamos vuestras aportaciones. Es que ricasco, compañeras.